Hola, hola, buenos días. Bueno, estamos un poquitito retrasados de tiempo. Eh, pero bueno, igualito, muchas gracias a todos por haber venido hoy en la mañana, como decía Jorge, después de ayer de, del social. Bueno, estar aquí un poquitito es un, algo pesado, así que bueno, vamos a intentar hablar de cosas divertidas, algo simpático. Mi presentación se llama Un cambio interesante se avecina en BGP. Entonces, por ello, primero, y lo, acabo, lo acabamos de comprobar con la cantidad de preguntas que recibió el señor Tomás Lynch que interesantemente le está hablando de comunidades y estaban ligando las comunidades BGP a un tema súper técnico con hacer comunidad en la CNOC me parece espectacular eso no sé si ocurrió casual o Tomás siempre tiene algo por ahí para lograr unir dos temas diferentes entonces por, primero yo creo que nunca se habla demasiado de BGP. Uno puede hablar el lunes, el martes, el miércoles, y, y nos divertimos, creo yo, hasta entretenidos. Y uno le dice la palabra BGP, y rápidamente ya uno hasta, epa, quiero escuchar eso. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que comparten mi, mi opinión. Entonces, vamos a hablar de manera muy breve sobre las fugas de rutas, un tema que estoy seguro que ya... Todos aquí lo manejan, todos lo han escuchado. Eh, pero bueno, vamos a repasarlo. Es importante tener el contexto para que podamos entender a lo que queremos llegar. ¿Qué son las fugas de rutas? En muy pocas palabras... ¿es ah, no se ve el, el láser. Eh, pero bueno, en muy pocas palabras, es anunciar un prefijo que no debería. Esa es la típica. ¿no? Mira, ¿qué es una fuga de rutas? Anunciar un prefijo que no debería. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de algo más formal, un concepto tomado de un documento de la IETF, que es el RFC 7908, eh, que, bueno, básicamente dice que una, un route leak, una fuga de rutas, es la propagación de un anuncio más allá de la intención que yo tenía. ¿Ok? Es como que si vengo yo y le voy a contar algo al señor Jordi Palet, debería quedarse entre nosotros. Y quizás que Jordi no se lo cuente a alguien más y viceversa. Si Jordi me cuenta algo a mí, el intended scope, hasta donde debería ser, es hasta mí. Si yo después lo cuento, algo malo está ocurriendo. Esto que acabamos de mencionar pasa todo el tiempo en Internet. De hecho, pasa diariamente. Es un, existen fugas de ruta en Internet. Un breve ejemplo. Este, no están en la animación. Pero bueno, básicamente, aquí que estamos intentando demostrar el AS que se encuentra al el lado derecho, el sistema autónomo 6057, anuncia un prefijo, que es el 200.4 barra 16. Ahí todo chévere. El AS que se encuentra al lado izquierdo, el AS 8158, recibe el prefijo como corresponde, como tiene que ser. Pero, ¿qué pasa si el AS del medio, ok, el que está anaranjado, el 15358, anuncia un prefijo más específico? Ok. Lo que va a ocurrir del lado izquierdo es que en la tabla BGP, y obviamente posteriormente después pues en la tabla de enrutamiento, se van a inyectar las dos rutas. ¿okay? Lo que va a ocasionar que el tráfico, digamos, no específico, se va a ir hacia la S6057, pero la S15358 efectivamente logró secuestrar un prefijo. Okay. De manera intencional, no intencional, por error, eso es otro tema. Pero lo está secuestrando y obviamente hay una pérdida de tráfico por allí. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? De hecho, rescato una ventaja que estoy teniendo yo sobre Tomás Lynch, es que él me cubrió el 20% de las palabras que yo tenía que decir y de las cosas que tenía que decir. ¿Pero por qué ocurren? ¿Por error? Okay. Lo que llaman fat finger. Alguien escribió un numerito malo. Bueno, un error sote. Desconocimiento, falta de filtros, ingeniería social incluso. De hecho, recientemente en la CNIC tuvimos un caso muy simpático que hasta secuestraron no solo el prefijo, sino también secuestraron el sistema autónomo. Y, bueno, un montón de razones más. Otras cosas que puedan ocurrir también por detrás. Entonces, ya todos ustedes saben que existen mil maneras de prevenir route leaks y otros errores. En toda la semana, ya estamos a jueves, hemos escuchado RPKI, IRR, Filtro, BCP, Manners, hemos escuchado de todo. Bueno, para bien o para mal, vamos a escuchar una más el día de hoy, ¿no? ¿Ok? ¿Y hasta cuándo? Bueno, creo que van a pasar unos 10, 15 años y probablemente sigamos repitiendo estos temas de secuestro de rutas, pero como comentario, estadísticamente el secuestro de rutas y los route leaks han disminuido sustancialmente en los últimos 3, 4 años, ¿no? Gracias a RPKI, IRR y otros mecanismos que, que, que han mejorado. Eh, básicamente, si se, nos recordamos el título de la presentación, es que un cambio interesante se avecina. ¿okay? Entonces vamos a hablar un poquitico sobre lo que pensamos que va a ser el futuro de las configuraciones en BGP. ¿okay? Y vamos a hablar del documento, el RFC 9234. El título del documento, en español, es la prevención de fugas de rutas y detección de roles utilizando mensajes Updates y Open. Me interesa de este concepto que veamos la, palabra, la parte donde dice detección de, ro de roles. ¿okay? ¿Por qué? Porque en este, a partir de este RFC si todo sale como se está pensando que va a salir, en el futuro vamos a asignar roles en nuestras configuraciones BGP. No, por eso, manténganlo en cuenta. Bueno, y por si acaso, obviamente, los mensajes updates y open, porque es la parte técnica de cómo van a operar estos roles que vamos a mencionar. Vamos a profundizar, no, no vayan a pensar que no estamos hablando de esto. ¿Por qué llegamos aquí? Los típicos casos, y yo creería que aquí se marca el 95% de las sesiones BGP que se configuran diariamente y de existentes. Y digo el 95% porque siempre están algunas excepciones por allí, alguna locura que alguien de ventas puede realizar y que después la gente de ingeniería tiene que tomar. ¿Cuáles son los casos típicos? Bueno, ustedes son ISP, como son la mayoría de ustedes, y tienen un cliente nuevo. Y bueno, si tiene BGP, ustedes van a tener que tomar algunas decisiones. Wow, bueno, ¿cómo lo configuro? ¿Qué le. ¿Qué hago yo con él? Este, pueden pensar también qué tan buen cliente es, qué tan grande, le va a asignar todos los prefijos, una cantidad de cosas. Otro caso típico es que ustedes se van a conectar a un IXP, ¿ok? Al pit local, al punto de intercambio de tráfico, es normal. Este, que ustedes se van a conectar a un proveedor, ¿no sé? Digamos, hoy tienen dos salidas internacionales con las cuales hablan BGP y viene un tercero, ¿ok? Eso es un caso típico y ustedes como ingenieros cuando van a realizar las configuraciones BGP tienen que tomar decisiones. Indiscutiblemente el peering privado, ¿ok? Si ustedes van a hablar de manera unilateral y privada contra otra entidad, eso es un peering privado. Él le anuncia su prefijo a ustedes, ustedes le anuncian su prefijo a ellos y hasta allí. Entonces, bueno, cuando todas estas cosas ocurren, te dicen, bueno, ¿cómo hago? Obviamente muchos de ustedes ya saben las respuestas. Estoy seguro que muchos de ustedes son expertos en BGP pero la realidad es que hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Hay roadmaps. Bueno, ya Tomás me ayudó una vez más con todo esto. Si lo hacemos con roadmaps, si lo hacemos con filtros de AS, si lo hacemos con SL, si lo hacemos con Perfect List, este, pues quizás cuál es más eficiente, en cuál el router se va a comportar mejor, en cuál es mejor en CPU, en memoria. Y de repente cambia la versión de, del software y de repente se me comporta otra mejor. Bueno, los communities que mencionó el amigo Tomás, hasta más no poder... Este, los regular expressions, y, bueno, y hasta todas las anteriores. Porque si yo me conecto, o alguna levanto una sesión BGP con alguien, yo puedo estar utilizando más de una de todas estas. Okay. Entonces, fíjense qué interesante todo esto que pasa. Okay. Muchas palabras que tiene que ver el RPC 9234 en todo esto. Este documento eh, define dentro del mensaje Open los roles, ¿ok? Ya vamos a entrar en eso. ¿Qué significa? Es un acuerdo a los cuales van a llegar los dos enrutadores. Si yo, por ejemplo, soy un enrutador y voy a conversar con Ariel Weger, yo le voy a decir, a Ariel, yo soy cliente. Y en BGP, él en su sesión BGP puede decir, yo soy tu proveedor. Y en base a eso, todas las configuraciones que yo mencioné anterior se hacen de manera automática. Si lo que viene, señores, es una maravilla, indiscutiblemente debería disminuir en el futuro los route leaks, ¿okay? este, bueno, en realidad no, no va a leer todo lo que aparece allí básicamente, yo tengo unas cosas más adelante pero eh, esas capacidades es la palabra que se utiliza se negocian en el mensaje open de BGP entonces ya hemos mencionado varias veces la palabra roles vamos a, a preguntar cuáles roles serían están definidos en el documento cinco roles. está el provider, el proveedor. Ahí te dice básicamente, es el que envía y hace tránsito a, de otro vecino. Está el customer, este, básicamente que es el que va a recibir todo de quién, de un proveedor. Ahí el route server, que obviamente son para el mundo de los IXPs. Esto puede ser bien interesante. Aquí en Bolivia hay un IXP obviamente en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica, y hay varios, está el Road Server Client y está el rol de Peer. ¿Okay? Vamos a entrar en cada uno, ¿no? no crean que esto se va a quedar nada más en las palabras. De manera muy breve, datos que no son menos importantes, este es un documento muy nuevo, ¿Okay? este, este fue publicado en mayo de este año, ahí están los autores. Eh, cosas interesantes y siento yo que hasta evoluciona rápido para la cantidad de versiones que hubo este que si comenzó en marzo del año 2016 pero de hecho hubo un merge de dos drafts diferentes y bueno, hubo 24 versiones para llegar a, a este documento en ese lapso de tiempo fueron bastantes versiones, lo que también quiere decir de que ha sido algo probado, ha sido algo que, que funciona, ¿no? entonces en realidad creo que quedó todo muy bien entonces, bueno, ¿cómo se configurarían los roles? De manera, de ejemplo, un provider siempre se con, con Si yo tengo un router que tiene una sesión BGP contra alguien, si de un lado está provider, del otro lado tiene que estar customer. Obviamente, el lado que está customer, el otro tiene que estar provider. Si yo tengo un route server de un lado, tengo que tener un route server client del otro. Viceversa, si tengo un route server client, tengo que tener un route server. Y peer contra peer. Esos son los roles que están definidos allí. Sí, es configuración BGP que se va a escribir dentro de la sesión BGP. Eh, aquí hay un comentario adicional, este la, lo que está en el recuadro amarillo. Vamos a suponer que ustedes tienen algo especial con un cliente, cosas que pueden ocurrir. No se crean, bueno, pero entonces yo soy, yo levanto un peer, Pero quizás ustedes tienen algún prefijo que no deseen publicar, por la razón que sea. Ustedes pueden adicionalmente tener los roles, no es excluyente agregar algún otro tipo de filtro. Yo puedo tener mi sesión de rol con peer y lo puedo pasar por un roadmap, lo puedo asociar a un perfect list, le puedo enviar o no enviar un community, etc. Okay. Aquí hay una tablita un poquito más cómoda de leer. Okay. Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Eh, espero que, que, que se entiendan. También hay un, el link de un video que ya se armó para que vean esto ya en producción. ¿no? Eh, pero vamos aquí un, un pequeño ejemplo. Pueden haber muchos más. Del lado izquierdo vemos que tenemos el router 1. Está anunciando un prefijo, que es el 2001DB8, 2.1, 2.2.48. Eh, por ejemplo, hacia la parte superior, ¿okay? tiene un enlace de peering. ¿okay? Normal, común y corriente, como el que deben tener la mayoría de ustedes. Y el otro router, que interesantemente, fíjense, un router puede tener, según la sesión BGP, puede tener diferentes roles. Yo puedo ser cliente para uno, peer para otro y provider para otro. Es normal. Entonces, fíjense que entonces, el R1, le anuncia R2, el prefijo. R2 lo va a recibir perfectamente, pero no se lo manda hacia R3. Si nos damos cuenta, si el cliente le hace el anuncio R2, él lo va a recibir bien. Y él lo anunciase hacia R3, allí es que tenemos el ejemplo de un route leak, ¿okay? que probablemente muchos de ustedes también hayan vivido. Yo reconozco, yo lo viví en mi época. <risa> y, pero bueno, en fin, entonces fíjense, ya con los roles, esto va a disminuir, más allá de que si el customer puso el prefijo, que si no lo puso. Yo de alguna manera tengo alguna confianza en este caso en R2, de que él va a respetar lo que yo lo estoy haciendo. Yo ciertamente puedo utilizar un community, le puedo mandar el no export, o, le puedo adver o, o enviar el no advertise o intentar algún community de 96 bits, pero siempre estoy propenso a lo que el customer haga. ¿Okay? Y bueno, otros ejemplos que podemos tener aquí, en este caso tenemos otra vez una R1, le está anunciando a provider, ¿okay? a su proveedor, le anuncia el prefijo que ya mencioné, y el provider sí se lo va a anunciar perfectamente hacia R5. ¿Por qué? Porque es el IXP. Y lo lógico es que los clientes del, prove del proveedor, sus prefijos, también tengan acceso al IXP. ¿Okay? Fíjense que esto está muy simpático y nos va a facilitar notablemente las configuraciones BGP en el futuro cercano. Eh, ok, ahora vamos a la parte técnica. Eh, ¿Voy bien de tiempo, Carlos? ¿Ven? 15 minutos más. Bien, ok. Eh, rápidamente, entonces, vamos a las capacidades técnicas, eh, las capacidades BGP, perdón. De manera muy breve, cuando dos enrutadores conversan en el mensaje open, se manejan las capacidades. Las capacidades no es más que decir lo que yo soporto y tú soportas, ¿ok? Los features, las características que yo soporto. Es como que dos personas, digamos, políglotas, se encuentran aquí en Bolivia y ellos le dicen: Mira, yo hablo inglés, español y portugués. Y la otra persona le dice: Bueno, yo hablo inglés y francés. Bueno, si solo coincidieron en inglés, esas dos personas después van a comunicar en inglés. Si coincidieron en inglés o en portugués, probablemente se comuniquen en cualquiera de ellas. Pero, por ejemplo, francés, que solamente habla una de ellas, no lo van a hablar. ¿Okay? Eso es lo que básicamente ha hecho que BGP haya logrado crecer tanto y el impacto en nuestras redes ha sido muy pequeñito, por, o casi nulo, porque tiene esos conceptos de backward compatibility, de compatibilidad hacia atrás, que, que funcionan perfectamente. Entonces, bueno, en, cuando el mensaje open, se mandan las listas de capacidades y después posteriormente un router BGP Dice, estas son las capacidades que yo soporto y son finalmente las que van a conversar, las que soporten los dos. Y ya van a ver por qué me detengo tanto en este pedacito. Entonces, este documento, este RFC, añadió una nueva capacidad. Aquí hay una pequeña captura de, de Wirechart, donde vemos que se negocia correctamente. Bueno, aquí vemos que se mandan varias capacidades en el mensaje Open, en este caso se mandó Route Refresh. Eh, se mandó soporte de sistemas autónomos de cuatro octetos y se mandó BGP role, okay? por lo menos en este extracto de configuración y bueno, ahí está básicamente IANA le asignó la, la parte numérica correspondiente para que la capacidad ya esté formalmente en todos los vendors y fabricantes y open source que vayan a desarrollar software, se utilicen esta numeración que si funciona este código, señores? Totalmente. Eh, aquí hay un ejemplo de código en FRR. Básicamente, eh, la configuración es muy sencilla. Todos los que hayan trabajado con FRR o con software con este tipo de CLI van a conocer este comando, Neighbor. Básicamente, colocamos la dirección IP y le colocamos local role eh, y el rol que necesitemos. Dentro de la configuración BGP, en este caso, Levantamos el proceso de BGP con el sistema autónomo 65.002, le colocamos un router ID y fíjense que este, en este ejemplo, tiene tres vecinos, tres vecindades, la 2001 de B8 12 2.2.1, 2001 de B8 23 2.2.4 y la 2001 de B8 2.35 2.2.AB. Fíjense que para el primero tiene como role provider, para el segundo tiene como role peer y para el último tiene como role customer. Okay. Cuando él vaya a hablar contra esas sesiones BGP, tomará el rol correspondiente y realizará los anuncios que, según los ejemplos que hemos visto. Ya estoy casi finalizando. Eh, quería mencionar algo, vamos a llamar simpático, que tiene este, esta nueva modalidad, que es, le llaman el modo estricto. ¿no? Generalmente, yo más o menos lo menciono ahorita, cuando uno levanta, cuando, lo, cuando la sesión BGP se va a levantar en el mensaje Open, y ellos los dos enrutadores se pasan sus capacidades entre, entre ellos dos si una capacidad no se soporta Sencillamente llegan a las hacen un acuerdo entre las capacidades que soporten los dos enrutadores este documento tiene una modalidad que llaman modo estricto que si yo por ejemplo quiero levantar una sesión bgp contra Tomás Lynch y yo coloco mi enrutador modo estricto igual yes esa sesión bgp no va a levantar no este, es decir, los dos deberíamos poder soportar BGP roles. Aquí hay un ejemplo muy sencillito. R1 configura Strict Mode en Yes. R2 no soporta roles. Digamos, es un rotador del 2015, lo que sea. Y el resultado de la sesión BGP no levantará. Por detrás, obviamente, se manda un notification message del rotador que no lo soporta, indicando el código de por qué no, lo, por qué no puede levantar. Eh, ya para finalizar, en lo personal, creo que este documento va a facilitarnos a todos eh, las configuraciones BGP. Creo que sí va a apoyar más aún, es decir, esto es un refuerzo, un complemento de RPKI y RR al tema de las fugas de rutas, a que el ecosistema de Internet, las tablas de enrutamiento se encuentren más limpias. Creo que es el camino, vamos en buen camino con eso. Bueno, yo apoyé mucho este draft durante su. Su, su proceso eh, le armamos un videito también cuando existió el Working Code en FRR y bueno, eh, se puede el video está bien simpático el video se hizo cuando todavía era un draft pero bueno, básicamente es lo mismo, no hay, no hay grandes diferencias Muchas gracias Alejandro por su excelente presentación tenemos espacio para una pregunta, máximo dos ¿Alguien desea participar? ¿Cómo está? Eduardo Cayupe. Eh, Una primer, consulta. Primero nos dices de dónde eres. De eh, Lima, Perú. Cómo, Limares, te, este, ¿Cómo te este, llamas? Eduardo eh? Cayupe. Mi consulta es con referente a las capacidades a nivel del de router, si necesitaría una buena capacidad de memoria y CPU para aguantar todos los prefijos y los múltiples roles que se puede implementar en un no solo router, o con los routers de hace unos 10 años atrás se podría manejar bien todos esos componentes sin que ese dispositivo pueda tener algún problema en el corto plazo. Bueno, gracias por la pregunta. Esto indiscutiblemente es algo que está a nivel de software. Es decir, algún hardware que, que tú llegas a tener, yo estoy seguro que FRR te lo va a poder manejar, así sea una, un, un, un hardware que tengas en Linux de hace 10 años, yo estoy seguro que si se instala, se compila un FRR moderno, yo creo que te va, te va a andar bastante bien. Referente quizás a, a hardware de vendors y eso, no me atrevo a responderte, eh, mejor preguntárselo a ellos directamente. Pero gracias mil por la, por la pregunta, Eduardo. Ricardo. Sí, Ricardo Patara de Brasil. Felicitaciones por la presentación, muy interesante. Tengo una consulta. Capaz que, que lo mencionaste y lo perdí. Eh, si no se configura el strict mode y una de las partes no tiene el soporte a los roles, aún así se configura, se establece, se levanta la conexión BGP. Y capaz que en el momento de transición hasta que los dos routers tengan el soporte, una parte puede esperar que hay un comportamiento del otro lado que no se logra, ¿no? Entonces, capaz que la parte que tiene el rol deje de hacer algunos controles porque espera que el otro lado lo tenga por establecer los roles y de hecho no pase eso. Entonces, capaz que durante la transición, hasta que todos tengan el soporte, los proveedores deben tener la preocupación de que asegúrense que las configuraciones estén ahí para controlar el evitar las fuga de rutas eh, mientras no no hay los roles no sé sí. sí. está, está buenísimo el comentario Ricardo eh, hay una máxima en seguridad pensando que esto va a ir también orientado a seguridad que no, no está más, nunca está de más redundar no yo creo que a pesar de que uno tenga estas configuraciones realizadas no está de más también si entendí bien la pregunta no no está de más también Tener tu perfect list, pasarlo por tu roadmap, tu distribute list, mandar communities, lo, lo que, todo lo que esté por detrás. Referente al strict mode, creo que entendiste bien, pero por si acaso lo repito, si uno de los endpoints lo tiene en yes y el otro no lo soporta, no levantaría la sesión BGP. Si está en no, sí levanta la sesión BGP, pero sencillamente no van a funcionar con los roles. Habiendo dicho eso, si vas a necesitar todos los filtros correspondientes y que por favor, todo lo que estén aquí atentos, hay que tenerlo siempre. Agradecerte Alejandro ah. por la presentación, nos quedamos sin tiempo para preguntas. Ah. Eh, eh, recuerden que tenemos regalitos para los que preguntaron, pueden venir a visitarme. Y muchas gracias Ale, aplauso para Ale. Muchísimas gracias Alejandro, nos despedimos del escenario.